¿Eres un dueño de negocio estratégico o táctico? En toda empresa, para que crezca y sea rentable, tiene que haber una visión a largo plazo. También se debería definir la estrategia a seguir para conseguir esa visión. Y a partir de aquí, las tácticas a utilizar para que la estrategia nos lleve a cumplir la visión. Esto requiere un dueño de negocio estratégico. En las empresas grandes esto está muy claro, el problema está en la forma en que se dirigen la mayoría de las pymes, y aquí es donde se requiere un cambio de mindset del dueño del negocio. Mindset es la forma de pensar o el patrón de pensamiento en inglés, pero se dice así porque queda más cool. Definiré antes un poco la diferencia entre estrategia y táctica a la hora de dirigir un pequeño negocio. La estrategia se ha de definir una vez definida con total claridad la visión a largo plazo de la empresa. Cómo se quiere estar dentro de 5 años, cuántos empleados tiene la empresa, cuánto factura, qué fabrica o qué servicio ofrece a sus clientes, etc. Para cumplir la visión de la empresa a largo plazo, se han de tener en cuenta nuestras debilidades actuales y las amenazas externas a nuestra empresa. También nuestras fortalezas y las oportunidades que el mercado nos presenta, lo que se denomina DAFO de la empresa. Nos aportará mucha claridad a todo este proceso hacer un Business Model Canvas también. Y por último, teniendo en cuenta nuevas ideas y oportunidades de negocio, se generarán los objetivos estratégicos de la empresa. Así podríamos decir que la estrategia son los planes a largo plazo para que se pueda hacer realidad la visión de la empresa. Pero como ya vimos anteriormente en el blog, para que los objetivos estratégicos de la empresa se cumplan, se han de dividir en metas anuales. Las metas anuales se han de desglosar en metas mensuales, las mensuales en semanales, las semanales en diarias y las diarias en tareas bien específicas. Esto sería el plan de acción, la táctica a seguir. Todo ello ha de ir acompañado de un presupuesto anual. Tenemos que saber con la máxima exactitud posible qué recursos nos van a hacer falta para conseguir esa visión y cuánto nos van a costar. Para que nuestra empresa tenga beneficios y siga creciendo, al tiempo que se hace cargo de todos esos recursos, será necesario conocer cuánto se tendrá que facturar para cubrir todos los gastos y obtener algo de beneficios que nos permitan seguir adelante con el plan. El responsable de la estrategia en la PyME debería ser su dueño, pero desgraciadamente Casi siempre por desconocimiento, el dueño de la PYME española deja la estrategia en manos del azar y reza para que la empresa vaya bien dedicándose a las tareas de producción del día a día. Sin estrategia, los resultados de la PYME, en el mejor de los casos, seguirán siendo los mismos. Pero en el peor de los casos, ya conocemos el resultado a largo plazo. Por eso, la supervivencia de la PYME española es la segunda peor de toda la OCDE por detrás de Hungría. El trabajo estratégico es tarea del administrador de la empresa el trabajo táctico es tarea de los técnicos. La PYME española el administrador, normalmente el dueño del negocio, se dedica casi exclusivamente a las tareas técnicas. Ni siquiera tienen un presupuesto anual de su empresa. Son dueños de negocio tácticos. Trabajan en su negocio. Tienen un autoempleo. El dueño de ne del negocio se debería dedicar casi exclusivamente a definir la visión. A definir la estrategia para conseguir esa visión. Y a diseñar los objetivos estratégicos de la empresa. Esto sería un dueño de negocio estratégico que se dedica a trabajar sobre su negocio y no en su negocio. A esto, precisamente, es a lo que me dedico, a crear dueños de negocio estratégicos. Y tú, ¿qué eres? ¿Un dueño de negocio estratégico o un dueño de negocio táctico? Gracias, un abrazo.